imágenes todavía prestaba servicio por ejemplo este detenido aparece siete veces la primera el 23 de enero un y la última el 5 de noviembre en cada oportunidad se le ve cantando y bailando burlándose de otros funcionarios policiales dejar de crecerle el pelo, el pelo. Poto con oreja, poto con oreja, poto con oreja. Ya me cae, no, Claramente el detenido es obligado a hacerlo. Paco paco Ya no me no, no. No, pues macho. estamos empezando. La situación se torna cada vez más violenta al punto que el carabinero lo amenaza con su arma de servicio. bueno, madre Ya, hasta cártate. Paco reculado, quítate jazule? la ropa. Cártate, Conchito Rubio, ojo el mismo detenido aparece el 3 de octubre, manipulando una pistola de 9 milímetros. Se aprecia que el arma no tiene cargador, pero se la proporcionan para que grave amenazas contra un funcionario. Este registro tiene fecha 3 de octubre a las 10 con 12 minutos. Te tengo mala. Cárdenas, dile. Cárdenas, te va a matar. Cárdenas, te, te voy a matar. Queda claro que el sujeto no grabó las amenazas por voluntad propia, sol, pero minutos después vino la represalia. No, no? No, me por por qué me querías matar concha de tu madre? ¿Y por qué si no me conocían de hablando guay para dejar un culiao? ¿Por qué me matar, culiao? ¿Por qué ¿Qué más si le pidió una pierna? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te pidió la pierna? ¿Por lo que hiciste, pocodón? No. ¿Me amenazaste muerte, pocodón? No, ¿A cagar? ¿A dónde te duele menos? ¿Para no tocarte el hueso? ¿Ah? ¿A dónde te duele ¿A cagar? Ayúdate a pescar el hueso. El funcionario somete al detenido a una verdadera sesión de tortura que incluye explícitas amenazas de muerte. ¿Y se lo, lo mata este culiado, Se ¿no? Entra de esta, Que la sangre para el pajo, ¿Ahí? ahí, ¿no? ¿Ahí? Sí, ahí no va a ¿Está aburrido, y de su madre? ¿Ah? ¿Por qué voy a salir de muerte, culiado? Perdóneme, ¿Ah? ¿Cómo? ¿Sí, ¿Cómo, me ¿Ah? Perdóname, culiado. Perdóneme, ¿Sí Me cago, culiado. Perdóneme, me cago, que me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me su madre para encima. cago, me no me va a ganar. que te pongo el lomo este? No me va a ganar. ¿Para no matarte, no, No, me ¿Pero qué, qué me feliz ¿Si es que te ponga un balazo o te ponga un palo? Un balazo. ¿Ah, sí? Pues no me ¿Por qué te toco un balazo? ¿Ah? ¿Y por qué me decís esas weás, weón, por video? No, me no a ¿Y para qué decís que lloráis puleados si no lloráis? No, me ¿Ah? <tose> <tose> ¿Pero por qué ha es esos videos, cuyo? ¡Perdón, <tose> <hay dos> nunca <locas. tose>